Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial Y es acerca de que el, el, el micrófono, el sonido del, del sistema no les está funcionando conforme a lo que están haciendo Supongamos que estamos jugando Call of Duty o Warzone y no hablamos y no nos escuchan Si el micrófono que ustedes tienen está perfecto si el sonido que ustedes tienen está perfecto y si el sonido que tienen está perfecto y no, aunque hablen no les, eh, y ustedes hablan y no les escuchan a pesar de que tienen todo listo, bien conectado y saben que está funcionando a la perfección entonces el problema radica en que eh, no están configurados o no están compartidos eh, el dispositivo de entrada como el dispositivo de salida en el ordenador Entonces para solucionar el problema vamos a hacer lo siguiente Vamos a dar clic derecho aquí en la bocinita Miren aquí en la bocinita, clic derecho Y nos vamos a ir a configuración de sonido Entonces aquí, si yo conecto mi micrófono ahora Por regla general va a salir en dispositivos de salida Aquí me va a salir seleccionado entonces, por aquí lo tengo que se escuche eh, en mi TV porque tengo conectado el ordenador a la pantalla de TV. O lo puedo poner que salga el sonido por la, el, los altavoces del ordenador. También tengo configurado eh, para cuando yo hable, se me escuche debido a que tengo el micrófono como dispositivo de entrada. Tengo dos micrófonos. Y estoy usando este. Anteriormente yo cometía el error de poner este micrófono acá arriba. Acá arriba cuando conecto los baja auriculares y no se me escuchaba cuando estaba jugando con emulador, por ejemplo, Carol Duty. No se me escuchaba. Entonces vine a, a, a probar acá y configure esto aquí. Dispositivos de salida acá y de entrada acá. Y funcionó. Entonces vamos a conectar los micrófonos el audicular y verán que ahora sí va a salir seleccionado directamente acá arriba miren que ya se conectó miren que sale aquí porque son estos entonces yo escucho por los audiculares y el micrófono siempre lo dejo habilitado acá para que, se, eh, para que me escuchen cuando hable a través del micrófono este y aquí tenemos los audiculares miren yo antes tenía los audiculares seleccionados aquí y allá arriba entonces ese es el otro problema que si ponen los auriculares tanto acá como acá no les va a funcionar se va a anular entonces la mejor opción es por aquí dejar el micrófono la opción de micrófono y por acá dejar la opción de auriculares si tienen entonces eh, voy a quitarlos bueno si haciendo ello momentico creo estoy si haciendo ello aún así no le funciona entonces yo, le, yo he creado un tutorial pero se los voy a mostrar aquí rapidito también para forzar para forzar los permisos en caso de que sea problema de permisos de configuración de permisos en la aplicación ¿cierto? si tienen esto así y me y dicen que no que les funciona entonces también, la otra opción también sería de que eh, se vengan administrador de sonido de dispositivo aquí y miren si están habilitados los micrófonos miren que yo tengo esto habilitado, esto lo tengo eh, deshabilitado, no lo tengo habilitado, Este también lo tengo habilitado y todo lo tengo habilitado, miren como acá es el dispositivo de salida, miren lo que tengo aquí, el dispositivo de entrada, micrófonos apenas, si ¿sí ven entonces esta, esta partecita deben de tenerla presente si con todo ello aún así no solucioné el problema y resulta que el problema radica en que no les aparece el, no les aparece el, el dispositivo aquí en las aplicaciones de, que están usando el micrófono vamos a darle a panel de sonido no, no es en panel, es en aquí configuración de micrófono. Resulta que las aplicaciones no les salen, eh, no les están saliendo aquí agregadas. Aquí, y a pesar de que han seleccionado todo ello, aún así no les funciona. Entonces, vamos a solucionar el problema. Lo único que tienen que hacer es venirse aquí a inicio y vamos a escribir gpd.msc. Vamos a dar clic derecho aquí en inicio, ejecutar. Y vamos a escribir esto tal cual como está aquí, gpdit.mss. Y vamos a dar clic en aceptar. Cuando estemos aquí, vamos a buscar una opción que tiene por nombre. Forzar permiso de aplicaciones. Vamos a darle clic aquí. Plantillas administrativas, luego componentes de Windows. Y vamos a buscar acá. Eh, permiso. Vamos a buscar. Eh, Privacidad de aplicaciones, privacidad aquí. Una vez demos clic allí, vamos a darle clic en permitir que las aplicaciones de Windows accedan al micrófono. Vamos a dar doble clic y ustedes lo van a encontrar acá. Cinco, en no configurada. van a dar clic en habilitada. Van a dar clic en aplicar, luego clic en aceptar. Y cuando hagan ello, eh, automáticamente, cuando ingresen otra vez acá a, al sonido, Configuración de sonido, se a panel de sonido, no panel no es, eh, configuración de sonido. Ustedes aquí, después de que reinicien el ordenador, van a encontrar todo esto eh, eh, habilitado, pero todo esto lo van a encontrar habilitado, pero ustedes no van a poder modificarlo acá. Y acá va a salir un mensaje que el administrador o sea, eh, se ha hecho cargo de la configuración después de que reiniciemos el ordenador. Entonces se va a forzar el acceso a todas las aplicaciones debido a que allá lo configuraron así. Y automáticamente todas las aplicaciones de los del sistema operativo, todo, todos los programas van a tener acceso al micrófono que se sí van a solucionar el problema. Entonces, si yo reiniciar el ordenador ahora, todo esto aquí va a salir, eh, eh, va a salir bloqueado para que yo no lo pueda modificar debido a que ya se le dio acceso a todas las aplicaciones. Entonces con ello pueden solucionar cualquier pro problema de sonido. Y no olviden de suscribirse y compartir el contenido en sus redes sociales. Y activen la campanita. Chao.